A propósito de este tema, nos vamos en directo hasta Santa Cruz, Jeruslava Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Diego. Buenos días. En este momento nos encontramos en la FCC de Santa Cruz. Ya que en estas instalaciones, en estas celdas, ahí, se encuentra el exdirector del... De la FCC, Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira, o ex capitán. Esto por el caso que está vinculando el narcotráfico a ex policía. En estos momentos nos encontramos con el director de la FCC, Johnny Aguilera, quien nos va a hacer referencia a estos casos de investigación. Recordemos que durante la pasada jornada ya se habían realizado 17 allanamientos en los cuales se aprendió a siete personas. Nos vamos a trasladar hasta el coronel. Muy buenos días, coronel. Por favor, estamos al vivo para vía y a la televisión. ¿Nos podría comentar el día de ayer? ¿Se ha aprendido a siete personas. Bien, lo ha hecho la fuerza de lucha contra el narcotráfico que ha aprendido a dos, entre ellas la suegra del señor Montenegro, su cuñado y otras cinco personas que estaban relacionadas a la utilización de los bienes de este señor. Eh, lo llamativo es que se consigue además dinero en efectivo y otro tipo de medios que están siendo utilizados para establecer la relación que pudiera resultar siendo delictiva y que se hubiera materializado en el encubrimiento del narcotráfico. ¿Ellos en calidad de qué están detenidos en este momento y en dónde se encuentran? Se encuentran en competencia de la jurisdicción de la Fuerza Lucha contra el Narcotráfico y están siendo investigados por el delito de encubrimiento al delito de narcotráfico. En el caso puntual de las investigaciones que realiza la FEDTC, estos son delitos que tienen competencia ordinaria, es decir, son delitos comunes y desde nuestra visión están relacionadas a la falsedad material, uso de instrumentos falsificados y lavado de dinero que se hubiera materializado por estos sujetos, pues encontramos que el señor Montenegro ha realizado el pago de 18 pasajes y de hoteles eh, que han sido utilizados en Cartagena. Pero además, pero además encontramos que eh, existe una lista de personas que deberán ser investigadas y será puesta a conocimiento del Ministerio Público esta información para ver cuál es la tipicidad penal que debería marcar esta investigación. Estas 18 personas que fueron identificadas y participaron del viaje con Pedro Montenegro, quien tiene orden de captura internacional por narcotráfico desde la gestión 2015, ¿deberán ser citadas a declarar? ¿Deberán presentarse ellos? Bueno, nosotros ya tenemos identificadas plenamente esas personas y lo hacemos primero a partir del flujo migratorio. Segundo, como emergencia del flujo migratorio, que identifica a estos sujetos vestidos de la misma manera, en momentos antes de introducirse al avión, encontramos también una distribución uniforme en los pasajes que han sido adquiridos, es decir, todos han sido, eh, yo diría, beneficiados con un solo paquete, pero además se acomodan juntos. Entonces, la correlación de ida y vuelta en el mismo vuelo, la utilización del mismo hotel y la utilización de las mismas eh, poleras, además de los asientos juntos, nos hace establecer que efectivamente hay una relación previa. También se está investigando a los familiares del ex coronel Gonzalo Medina y también del capitán Fernando Moreira, ¿no es así? Eso está siendo sometido a otra jurisdicción que es ajena a la mía. Nos podría comentar, se está haciendo una reestructuración en la FSC de Santa Cruz, tenemos entendido, por estos casos, ¿no? Eh, en, en total, ¿cuántos policías van a ser trasladados a otros departamentos? Esa es una competencia que deviene del mando superior y vamos a acatarla completamente. Por el momento, el talento humano que elabora en la Fuerza de Lucha contra el crimen sigue realizando sus actividades de manera eficiente y productiva. ¿Cuáles son los indicios que tiene la policía coronel referente a este caso con relación al, al ex coronel Medina y, al, y a Fernando Moreira? Bueno, los elementos que han dado lugar a la aprehensión se tratan fundamentalmente de una condecoración de la que habría sido objeto el señor Montenegro, traducida en la dotación o en la donación de algún mobiliario para la unidad. Eso habría viabilizado este tipo de homenaje. Muchísimas gracias, coronel. Como pudimos escuchar, estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Tenemos entendido que durante esta jornada también se va a llevar a cabo lo que es la, bueno, la audiencia cautelar en contra de Robin Justiniano, quien sería el hijastro del exdirector de la FCC de Santa Cruz, Gonzalo Medina. Con esta información volvemos a estudios. Muchas gracias, Geruslava. De igual manera al coronel Aguilera por ese tiempo junto a nuestro medio de comunicación.